Señor presidente, señorías, muy buenos días, según a todas y a todos. Es una vergüenza lo que estamos viviendo hoy aquí. Y la verdad que es, que es que es bochornoso. Venezuela lleva, lleva tiempo atravesando un momento muy delicado desde que la crisis de los precios del petróleo, que conocemos muy bien, de los que depende su economía, la bajada de estos precios del crudo provocó un efecto dominó en el conjunto de su economía, generando fuertes problemas macroeconómicos y que el pueblo venezolano está sufriendo en primera persona. Gracias. Con problemas de corrupción endémica, con una altísima polarización y división social y con una sociedad que sufre la tragedia de altísimos índices de violencia, a esta situación de crisis económica se, usa, se une una crisis política, una crisis institucional y una crisis social. En Venezuela existe una amenaza real de conflicto armado civil y cualquier chispa puede encender la mecha que haga estallar el polvorín, provocando de esta forma un nuevo derramiento de sangre en América Latina. En esta situación, yo me pregunto, ¿cuál es la mejor manera? de ayudar al pueblo venezolano. Hay dos vías. Señorías, hay dos vías. La primera, facilitando como sugieren los países vecinos de Venezuela, como sugiere UNASUR, como sugiere la CELAC, como ha sugerido el Papa Francisco, mecanismos de diálogo, de cooperación, de reconciliación, de resolución de conflictos que puedan garantizar la paz social. O la segunda vía. La segunda vía que es la contraria promover el conflicto, utilizar permanentemente la crisis política que vive Venezuela por razones de interés de parte, para hacer la política nacional, utilizar permanentemente la injerencia que profundiza en la desestabilización del país. Nosotros, ¿Nosotros lo tenemos claro, señorías. Nuestro deber, como país, nuestro deber como país y como fuerzas políticas amigas de la democracia y la paz es defender los mecanismos y espacios de diálogo, responsabilidad, respeto al trabajo de las instituciones y organismos internacionales, respeto al pueblo venezolano y a sus instituciones, creer en la fuerza de las sí, palabras y las señoría, resoluciones pacíficas, señoría, creer momento, señoría, en la democracia parlamentaria. Señoría, señoría. Señoría respeten un poco al orador. Gracias, presidente. Por esta razón, este grupo parlamentario hoy presenta una enmienda para que nuestro país apoye los intentos de mediación ante la difícil situación social y política que vive en Venezuela. Como los, como los promovidos por UNASUR, con la participación de los tres expresidentes, incluido el expresidente Rodríguez Zapatero y el Vaticano, y manifiesta su convencimiento absoluto de que solo un diálogo urgente, inclusivo y basado en el sincero reconocimiento mutuo de los distintos actores políticos será efectivo para solucionar los problemas de Venezuela y permitirá así avanzar en la consecución de la paz social y la estabilidad política e institucional con pleno derecho a la democracia y al respeto de los derechos humanos. Por eso, señorías, invitamos al Grupo Parlamentario Popular que, si de verdad le preocupa al pueblo venezolano, deje de intentar hacer injerencia, deje de imponer que las inhabilitaciones no se le exigen al Gobierno, es el Poder Judicial quien las determina en base a la legislación vigente. ¿Quiere el Partido Popular, quiere el Partido popular habilitar a los políticos condenados por corrupción? Está en vuestras manos la responsabilidad de tomar un rumbo en consonancia con los organismos internacionales y regionales y que tenga de verdad en su corazón el aliento de los valores cívicos, que miran al futuro con normalidad, estabilidad y que no despierta ninguno de los monstruos latentes de la violencia ni el enfrentamiento. Muchísimas gracias, gracias senadora Villanueva, para manifestar si aceptan o no las enmiendas.